Buenas tardes, bienvenidos a nuestra educharla dedicada hoy a los centros educativos ante el reto digital. Los tiempos en los que vivimos han provocado una aceleración en la actualización digital y de integración de las tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta integración no siempre ha ido uniforme, ni ha contado en muchos casos con un marco de acción que guía la labor docente con medios digitales. Por ello es necesario que se elaboren y desarrollen marcos de acción que permitan coordinar diversos aspectos que afectan al uso de las tecnologías en la educación, desde aquellos relacionados con cuestiones organizativas hasta otros más pedagógicos y propios del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que preparen a la escuela para asumir los retos del siglo XXI. Para hablarnos de estos retos y cómo abordarlos a través del desarrollo de un plan digital de centro adecuado, contamos con los siguientes invitados. Marta Reina, jefa del Servicio de Formación Abierta y Competencia Digital Educativa del INTEF, que nos va a hablar del trabajo que realiza el INTEF en el desarrollo y formación sobre el Plan Digital del Centro. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes, Estela. Un placer. También contamos con Mario Santamaría, coordinador TIC del CEIP Obispo Blanco Nájera de La Rioja y dinamizador del MOOC El Plan Digital del Centro. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Estela. Y con Félix Alcaide, jefe del Departamento de Formación, Innovación Educativa y Evaluación del Instituto Ruiz Gijón de Sevilla. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Espero que resulte útil a los compañeros. A todos los que nos estáis viendo en directo, recuerdo que podéis participar a través del chat que atiende nuestra compañera Inmaculada Plaza. Buenas tardes, Inma. Buenas tardes, Estela, y buenas tardes a nuestros invitados. Tenemos ya varias personas que nos siguen a través del chat. Me gustaría comenzar esta charla con Marta, para que nos presentase el proyecto del Plan Digital del Centro y nos hablases de, de tu trabajo en él. ¿Qué es esto del Plan Digital del Centro y qué tiene de nuevo frente al Plan TIC habitual? Bueno, pues buena pregunta, pues es el, el Plan Digital de Centro, es un plan estratégico, un plan propio que traza el camino a partir del autodiagnóstico del propio centro donde se encuentra, visiona dónde quiere estar en un periodo a corto o medio plazo, y establece el recorrido, las acciones, la planificación para avanzar, dijéramos, de un sitio a otro. Desde el INTF desarrollamos distintas acciones dirigidas a guiar a los centros en este proceso, en este camino de, de transformación digital, en el camino de convertirse en organizaciones educativas digitalmente competentes. Eh, ¿Qué es esto de organizaciones educativas digitalmente competentes? ¿Tiene que ver con el grado de competencia digital de sus miembros, del centro como una organización educativa? No, más bien tiene que ver con un, una, un centro, una organización educativa que, como decía, tiene un plan propio, una planificación propia para trazar esta transformación eh, digital y eh, su, con independencia del nivel que tenga. No, muchas veces, cuando nos referimos a organizaciones educativas digitalmente competentes, parece que tienen un nivel digital y una competencia digital eh, alta o, o, o referente, pero no nos estamos refiriendo a esto, sino que nos estamos refiriendo a aquellos eh, centros que quieren uh, aprender, que quieren transformarse, que quieren evolucionar y que para ello trazan eh, un plan estratégico que sería este eh, plan eh, digital de centro. Y en este sentido, pues vamos a destacar rápidamente tres acciones que desde el INTEF eh, venimos desarrollando. Por un lado, la guía para el desarrollo de este plan digital de centro a partir de, de un autodiagnóstico compartido en esta guía que, que se ha publicado desde el INTEF se presentan un, bueno, pues unas áreas de evaluación y de autodiagnóstico y de reflexión eh, que toman un poco como, como punto de partida el marco europeo de organizaciones digitalmente competentes. Es un marco publicado por, por la Comisión Europea, .com org, y eh, tiene diferentes áreas de análisis, eh, las veremos ahora un poquito más adelante. Son, en concreto, ocho áreas. La primera es referida a infraestructuras y equipos. Se hace un análisis, una reflexión, bueno, pues la propia infraestructura, los equipos que tiene el centro para, a partir de ahí, planificar este, este proceso. El, el área de liderazgo se refiere específicamente si hay un plan estratégico, este plan que estamos diciendo, eh, un plan que, ha, que sea compartido, que, que haga copartícipes y corresponsables a los, a los miembros del centro, en el que bueno, hay un liderazgo único, es un liderazgo distribuido. Eh, también otro área es el área de colaboración y redes se analiza si el centro está en, en redes sociales, si establece colaboraciones, asociaciones con, otras, con otros centros, con otras organizaciones, con otras instituciones que le puedan ayudar en este camino de transformación digital, otro ámbito, de otro área de evaluación y reflexión es el desarrollo profesional docente, desde el centro se potencia este desarrollo continuo, se potencia, se tiene en cuenta la competencia digital de los docentes, se evalúa, se considera, se, se promociona, se ayuda a desarrollar, esta sería otro área… El área relacionada con prácticas de enseñanza-aprendizaje de ámbito más, más pedagógico, que se divide un poquito en dos. Por un lado, la implementación en, la, en el aula de las, de las tecnologías y eh, su implementación e integración en los procesos de aprendizaje para, para el cambio metodológico. Y por otro lado, se analiza... Eh, la, eh, el desarrollo de recursos educativos abiertos y eh, cómo las TIC se utilizan para apoyar el propio proceso de aprendizaje para la personalización de los aprendizajes, la atención a la diversidad. Estas serían dos de las partes que se analizan en ese área de prácticas de enseñanza-aprendizaje. Tendríamos otro área más, que son las prácticas de evaluación, cómo las TIC ayudan y se utilizan y se integran para estas prácticas de evaluación, de retroalimentación también del alumnado, para hacerle eh, bueno, pues partícipe también de su propio proceso de aprendizaje, de autogestión, de evaluación del propio aprendizaje a través de las tecnologías. Y por último, el último área de, de, de diagnóstico de este plan digital, pues eh, como no, eh, competiría a la evaluación de la competencia digital del alumnado y su desarrollo. Estas serían todas las áreas, las repito rápidamente, infraestructuras y equipos, liderazgo, colaboración y redes, desarrollo profesional, prácticas de enseñanza-aprendizaje en una doble vertiente, la implementación en aula y el cambio metodológico y por otro lado la creación de recursos educativos abiertos y el apoyo al propio aprendizaje, las prácticas de evaluación y la competencia digital del alumno. ¿Vale? En este plan digital se parte de esta evaluación, de esta reflexión conjunta de todo el centro para hacer este autodiagnóstico y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar en un plazo a corto y medio plazo? ¿Qué objetivos nos, nos marcamos y qué acciones vamos a, a llevar a cabo con, con los responsables, la temporalización, etcétera? Este tipo de... De aspectos. Importante destacar que en esta guía que ha publicado el INTEF se hace mucha o hincapié en que este plan digital de centro debe de estar integrado y vertebrado dentro del propio proyecto educativo de centro, como una seña más de identidad del propio centro que camina hacia esa transformación eh, digital, debe de ser un, un plan que sea sostenible, que sea escalado, que no deje a nadie atrás, eh, que, que incorpore estructuras de acompañamiento para que todo el mundo se sume a, al plan, eh, que, que también haya estructuras, como hemos comentado antes, de liderazgo distribuido, aunque haya alguien quien diseñe, quien lidere, eh, que el equipo directivo también apoye, porque al fin y al cabo tienen esa visión global, son quienes pueden movilizar recursos, etcétera, pero que además de todo esto, pues haya otros liderazgos, vale eh, por ejemplo, por etapas, por departamentos, depende un poco de la organización del propio centro, pero que todo el mundo de alguna medida, pues sea, como decíamos, partícipe y tenga cierto compromiso en este plan digital de centro que es más eh, que un plan TIC. Eh, vale. ¿Qué más cositas estamos haciendo en el INTEC? Pues otra acción es colaborar con instituciones internacionales en el pilotaje de herramientas de autoevaluación en línea, para centros, eh, estamos colaborando con la Comisión Europea, en, en la, bueno pues por ejemplo, en el pilotaje de la herramienta Selfie que es una herramienta de autoevaluación, de autodiagnóstico en línea para, para los centros. Ahora lo comentarán los compañeros que están aquí en, eh, compartiendo mesa y charla esta tarde. Eh, colaboramos bueno, pues, con el desarrollo, pilotaje de estas herramientas, la realización de informes y estudios, Cabe destacar el que se ha presentado bueno, pues hace relativamente unos días, que presentó la ministra y la comisaria europea. Eh que se titulaba La capacidad digital de los centros eh, educativos españoles, en el que a través de la herramienta Selfie más de 500 centros de todas las comunidades eh, educativas, a partir de esa autorreflexión y, y de cumplimentar la herramienta Selfie de los resultados, pues nos daba una panorámica anónima, pero sí una panorámica general de cómo estaban los centros y también se puede servir, eh, puede ser muy útil a los centros que utilizan esta herramienta selfie de autodiagnóstico para contextualizar sus propios resultados, como está en España, como está en mi región, en centros pues que sean de, de titularidad pública, los que sean de pública, los que sean de, de titularidad privada o concertada, bueno pues un poco en esos datos y poder contextualizar los propios informes y por último otra acción importante que también se lleva desde el INTEF es el diseño de una oferta formativa eh, para los docentes que pretende vincular bueno, pues las intervenciones docentes a su contexto dentro de un centro educativo dado que bueno pues está comprobado que la eficacia y sostenibilidad la de las acciones individuales es como muy limitada ¿no? y lo que intentamos promover es esta cultura de centros educativos que aprenden, que trabajan digitalmente y se convierten en organizaciones digitalmente competentes con independencia del eh, nivel o de los resultados de este autodiagnóstico. Lo importante es ponerse en el camino. Muy bien, muchas gracias, Marta. La verdad es que nos has aportado aquí un montón de de información sobre, sobre el plan digital del centro. Y, y vanándolo un poco con, con los planes de formación, pues eh, entra entra nuestro, nuestro nuestro invitado Mario. A ti, precisamente, te, mo, te hemos invitado por tu doble vertiente. Por un lado, eh, eres dinamizador del MOOC sobre el plan digital del centro y, por otro lado, eres experto en implantar el, el plan digital en tu centro, porque bueno, ahí has, realizado, eh, has contribuido a su implantación. El plan digital no es solamente un, un plan centrado en medios tecnológicos, sino que hemos visto que se vertebra sobre ejes muy diferentes, como el liderazgo, la comunicación y las redes, las infraestructuras, el desarrollo profesional continuo, la pedagogía de apoyos y recursos, etcétera, las prácticas de evaluación, competencia digital del alumnado, implementación en el Aura. ¿Qué cambios a estos niveles eh, está conllevando este plan? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis organizado? Y, sobre todo, ¿qué pasos eh, habéis seguido para poderlo llevar a cabo? Eh, sí, buenas tardes. Eh, pues nada, eh, bueno, lo de experto, como, es, como decía Marta, es compartido <risa> al final, eh. Queda parece como que, que bueno, a veces es una persona igual la que está un poco más encabezando, pero es que eh, es totalmente compartido, es como tal y como lo ha explicado. Bueno, lo que son los cambios en definitiva tienen que ser estructurales, o sea, esto hay que pensarlo eh, en grande, ¿sabes? Hay que hacer unos cambios porque se necesita evolucionar en muchos aspectos para poder incluir una transformación digital real. Eh, pero todo parte, yo creo que de la cosa más sencilla, que es la necesidad. Eh, ahora, sobre todo, es más acuciante de todo lo que ha sido esta pandemia. Yo creo que, que, que ha habido un cambio de, de chip. Y, y aparte de la necesidad, es las ganas de mejorar y de cambiar. Yo creo que, que en la docencia, al final, eh, pues, pues hemos estado bastantes años muy por detrás de la sociedad. Y yo creo que ahora ya estamos, a, eh, estamos en un momento que podemos ponernos... Eh, con ellos en, en, en sintonía con todo lo que saben con todo cómo está funcionando la tecnología y, y cómo está funcionando pues eso pues en las, en las casas entonces si nos ponemos a, a la misma altura va a ser mucho mejor y va a ser más fácil eh, pero bueno voy a hablaros primero primero del proceso que, que y de ahí vamos a sacar un poco la organización eh, sí. mi centro bueno pues eh, antes de llegar yo, pues es un centro que ya funcionaba, que, que trabajaba ya lo que, era, lo que ahora conocemos con la competencia digital do, del alumnado. Y eran dos docentes que estaban impulsando este tipo de desafíos, estos retos, pero con, pues eso, con un resto horario que, que no era suficiente para abarcar a todas las clases ni a todos los alumnos del centro. Eh, así que, bueno, cuando llegué al centro, me propusieron ser esa tercera persona pues, para echar una mano. E incluso eh, a la coordinadora de infantil, eh, fue esa cuarta docente pues también para abarcar esa infantil. O sea, que hay que pensar siempre en eh, una estructura muy amplia, no, no es que dar a unos y, y ya está. Eh, bueno, pues eh, una vez que, que empieza, pues, es, es el momento de empezar, ¿no? el momento de arrancar. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues eh, volvemos otra vez al, al liderazgo liderazgo que es compartido, pero es, es el equipo directivo el que primero, como visor de todo el centro, el que dice, bueno, vamos a coger eh, restos horarios de, de profesorado que podían ser invertidos en otras cosas, en otros apoyos, en lo que sea, y lo dedicamos para esto. Entonces hay una apuesta. Es la primera cosa que hay que hacer. Hay, tiene que haber una apuesta por alguien y qué mejor que el equipo directivo. Eh, Ahí, ahí, bueno, ahí nace pues eso, la, la propuesta que digamos para el alumnado, pero aparte en mi centro sí que se propuso la formación interna como un eje de mejora también para, para los docentes en paralelo. O sea que se planteó arrancar, eh, ya que nos ponemos, ponernos, ponernos en serio, ¿no? Y luego, además, actualmente en eh, nuestra comunidad, el centro de, de recursos eh, del centro riojano de innovación, eh, de de innovación educativa, perdón, eh, está dando una formación ahora, pues eso, pues muy amplia, hay un gran abanico de, de, de cursos y eso también está haciendo que los centros eh, quiten esa carga que a veces dices, bueno, pues tengo que formar a mis docentes, tengo que formar a mi claustro, pero no tengo apoyo fuera. Bueno, pues ahora, por ejemplo, en nuestra comunidad, y yo creo que en muchas comunidades ya, hay un apoyo de la administración, que eso es fundamental eh, actualmente e eh, incluso pues eso, pues, con Intef, que, que muchos de los cursos son cedidos por ellos. Y teniendo pues, ese respaldo, ese liderazgo que arranca, eh, pues empieza, como decimos, empieza la marcha. ¿no? Eh, es cuando nos juntamos este grupo reducido de cuatro profesores eh, y vemos pues, qué hacer, nos preguntamos qué vamos a hacer, cómo arrancamos, qué creamos, qué líneas tenemos. Y entonces fue cuando eh, nació en nuestro colegio, en el Obispo Blanco, nació una especie de currículum TIC, no existía nada y decíamos, bueno, vamos a hacer como que fuese un, un método, ¿no? Un método de trabajo sí. que empieza desde los tres años hasta los doce, eh, que sea de manera evolutiva y, y, bueno, pues cíclica, ¿no? Que vas mejorando cada, cada año, eh, complicando un poquito más las cosas y en base a retos. Eh, pues, y, y luego pues tienes que hacer partícipe al resto de los compañeros. Es lógico que, que esa organización no solo sean cuatro personas los que lo llevan, sino que sea el claustro en reuniones más pues más generales. Es muy sencillo, en primaria es muy sencillo reunir a los profesores porque somos tenemos muchas coordinaciones y casi siempre son, son en grupo. Y luego, aparte de eso, sí que tenemos eh, cuando hay que tomar eh, tomar decisiones, cuando hablaremos igual un poco más adelante de Selfie, cuando se toman decisiones, pues se toman más en grupos más reducidos, que nosotros en primaria existe la Comisión de Coordinación Pedagógica, que están todos los responsables de cada ciclo, y entonces, pues bueno, ahí se toman muchas decisiones. Y por cerrar la pregunta, pues sí, eh, sin saberlo, en ese momento, cuando ya tienes todo, que estás todo en marcha, tienes a los docentes que tienen ganas, tienes a, al equipo directivo que lanza el proyecto tiene esa gente que está capacitada para, para hacerlo, bueno, pues es cuando nace nuestro, nuestro proyecto digital. Y es así como empiezan un poco los cambios ¿no? en, en los centros, nace, nace de dentro. Uh -huh. Félix, eh, en tu caso eres el jefe de Departamento de Formación, Innovación Educativa y Evaluación del Instituto de Enseñanza Secundaria Ruiz Gijón, de Sevilla, y te has encargado de la implantación del plan digital en tu centro. ¿Qué diferencias habéis tenido eh, en vuestro proceso respecto al del Centro de Mario? ¿Habéis notado muchas diferencias entre primaria y secundaria o más o menos es lo mismo? En primer lugar, la implantación del plan digital en mi centro eh, nació a partir de un, un programa de la Junta de Andalucía que se llama PRODIG. Mi centro, con curiosidad y con ganas de, de seguir una tradición o continuar la cultura del centro en cuanto a la innovación, eh, decidió participar en ese programa. Eh, ese programa nos planteaba una formación y unos objetivos. Durante ese curso, yo que soy bastante aficionado al INTEF, descubrí el MOOC, el MOOC de Plan Digital y convencí al director del centro para que lo hiciera conmigo. Lo hicimos los dos. Seguimos la, la docencia de Mario, un MOOC fabuloso que recomiendo que lo haga todo el que pueda. Y nos dio bastantes claves, entre otras, empezando por la, por la herramienta Selfie, que te da un diagnóstico muy preciso, muy concreto, de cuáles son las áreas en las que puedes empezar a trabajar. Eh, nosotros hicimos, elaboramos nuestro plan digital. Y lo que sí tenemos claro es que el plan digital tiene que estar completamente coordinado y perfectamente imbricado con eh, los demás planes o proyectos del centro. Es decir, el plan digital es la tercera pata de una estructura que sería el plan de mejora y el plan de formación. El plan de mejora son los objetivos que nos planteamos para el centro como mejora y dentro de esos objetivos de mejora tiene que estar objetivos del plan digital. El plan de formación del profesorado, del propio centro, eh, pues responde a las necesidades de mejora y a la vez al plan digital. Eh, empezamos a implantarlo el año pasado, pero bueno, el curso pasado ya hemos sabido todo lo que nos pasó, ya lo comentaremos un poco más adelante. Eh, por otra parte, las mayores diferencias con lo que acaba de exponer Mario se deben fundamentalmente a las características propias de los centros de secundaria comparados con los de primaria. En un centro de secundaria la coordinación docente eh, se realiza más a nivel de departamentos didácticos y equipos educativos que ciclo o de la forma en que se pueda realizar en primaria. Eh, es posible que, que se pueda ver que los profesores tienen eh, más autonomía más independencia dentro del equipo y dentro del departamento. Por otra parte, los, son raros los profesores que den varias materias al mismo grupo, con lo cual eh, eso puede dificultar la implantación de proyectos, digamos, interdisciplinares. Aún así, los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos se está implantando cada vez más y cada vez tenemos más compañeros que están haciendo Cosas bastante interesantes. Y por último otra diferencia que se percibe entre primaria y secundaria es el diferente grado de implicación que tienen los padres. Padres nos implicamos más o parece que nos implicamos más con la eh, educación de nuestros hijos cuando están en primaria, cuando son pequeñines y como es lógico al cuando ya van entrando en secundaria pues les vamos dando un poco de autonomía y también nos separamos un poco de ellos. Cuesta algo más de trabajo mmm, trabajar con los padres, valga la redundancia, en este aspecto. Os pues quería preguntar cómo responden los docentes ante el reto cuando llegáis al claustro y les planteáis desde el centro, vamos a realizar el plan digital. Eh, ¿Qué caras ponen? Mario, ¿cómo, cómo ha pasado? Pues... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo habéis sufrido eh... Eh, como es yo. experiencia pues, cuando no se es, eh, mira que vamos aquí a hacer eh, vamos a poner el proyecto selfie vamos a ver eh, cómo funciona el plan digital del centro vamos ¿Cómo responde pues, como son universitarios todos han hecho han jugado mucho al mus y entonces te ponen cara de mus <risa> entonces, pero bueno realmente yo creo que al final eh, la respuesta siempre es positiva. Sí que es cierto que también antes eh, hay que explicar lo que es Selfie, para qué vale y, y cuando, lo, cuando antes, antes de decir vais a hacerlo, si propones, entonces es más sencillo. Yo ahora lo he visto porque nosotros nuestra casuística es un poco al revés, porque nosotros hemos empezado... Yo sí que conocí, conocí Selfie en un curso de inter de verano que estuve en el 2018 y entonces pues eso, conoces eh, la herramienta, te explicaron que estaban haciendo este tipo de proyectos europeos, que eran para estudiar. Y, y yo, pues, cacharré un poco, pero no lo llevé mucho más allá. Así que luego recibimos un, una llamada desde, desde Inter para que lo testeáramos a nivel nacional. Eh, llamaron a todas las comunidades, eh, cogieron a varios colegios de cada localidad, tanto de de ciudad como de, de los CRAS o los, las zonas rurales. Y entonces, pues eh, nosotros... Yo creo que no, no, no ha sido una cosa de vamos a hacer tal, sino que ya nos venía... entonces Yo también tuve que poner la cara, no la cara de bus, pero sí que de, yo estaba apostaba por ello, sabía cómo funcionaba y me parecía que era eh, muy interesante. Pues eh, lo que te digo, nuestro cole sí que se hizo al revés, se comentó que, para qué servía y cuando hablamos que para implementar Selfie eh, vale para vernos, que vale para saber evaluarnos, que es para mejorar y que da respuestas a las necesidades de un centro, ya sea de manera individual, que sería la, la parte profesional del docente en la formación, como la manera colectiva para los alumnos en las que se, se escuchan las, se escucha las opiniones de ellos, tanto de unos como de otros, pues yo creo que al final... Eh, eh, la respuesta, aunque hayan puesto cara de mousse, luego es, es positiva porque, además, ya te digo que Selfie es, es una herramienta eh, súper sencilla. Todo el mundo dice que es muy, muy rápida de contestar, es muy... Es sencilla, Sabemos que es muy facilita, es, es muy dinámica y, además, es, nada, pues es un, un tipo de cuestionario que no, no incide en cómo eres tú o cómo es tu centro, cómo es, sino cómo ves tu centro. Entonces, eh, recoger la información de las opiniones de las personas, además, que es de manera eh, anónima, pues da, da mucho... Da a los profesores, pues eso, pues eh, el que den de ellos, que parta de ellos también los cambios. no y, bueno, pues, eh, una vez que se hace eh, la herramienta Selfie en un centro, cuando haces que ellos han, te han dado la información, te han dicho sus opiniones, les ofreces los resultados que te arroja la herramienta la propia herramienta Selfie, pues, eh, incluso a los alumnos les dices que los resultados que eh, ellos han ofrecido, o sea que, perdón las preguntas, ¿cómo lo han contestado, les, les das los resultados, pues eh, ven que se escucha y que se tienen en cuenta sus opiniones y, por tanto, yo creo que es algo que siempre es muy positivo. Yo creo que eh, Selfie es un, es un acierto en ese caso para desarrollar un plan digital y, sobre todo, para dar el clip de, de mejora. Porque muchas veces te piensas que estás haciéndolo bien, que estás... Bueno, que, pues eso, que trabajas tú con tu, con tu desarrollo de proyecto, el plan que llevas en tu centro, pero yo creo que siempre es bueno que desde fuera alguien te vea y que no te esté eh, fiscalizando, sino que te diga, esto es lo que hay, esto es cómo estás, y tú puedes mejorar en lo que creas conveniente o mantener lo que creas conveniente. Entonces, me parece interesante. Félix, en vuestro caso, ¿habéis visto mucha diferencia también respecto a, a primaria, en la respuesta de los docentes? En absoluto. Los docentes, en su inmensa mayoría, responden mmm, como suelen hacer, dándolo todo. Eh, hay muchísimas, muchísimas buenas prácticas, muchísimo buen trabajo oculto, silencioso, que no se comparte, que no se comunica, por parte de muchísimos compañeros que hacen esta, este trabajito. A mí, sin embargo, me gustaría diferenciar mmm, un par de cuestiones. Eh, por una parte, eh, gracias o, mejor dicho, por culpa del confinamiento del final del curso pasado y a las circunstancias en que se está desarrollando este, el 100% del profesorado, mmm, de mi centro al menos, eh, se ha tenido que... Mmm, por decirlo de algún modo, poner las pilas y responder al reto de atender telemáticamente a aquellos alumnos que, por estar confinados, por estar enfermos o, o simplemente por la organización de los centros, no asisten diariamente a los centros. Eh, esto nos está llevando a cosas, situaciones impensables hace muy poco, o sea, muchos de mis compañeros eh, tienen a la mitad del alumnado en clase y a la otra mitad del alumnado en casa y están impartiendo simultáneamente clase a los dos, una docencia telemática sincrónica, algo que a mí me lo dicen hace dos meses y no me lo hubiese creído, o hace seis meses y hubiese pensado que era imposible. Sí. Eh, lo cual da idea del esfuerzo de muchísimas personas poniéndose al día y por intentar responder a las necesidades. Por otra parte, el, a pesar de que, como digo, hay muy buenas prácticas intentamos atender a la, a la teledocencia para que ningún alumno se quede atrás, sí me, me lamento, sí me gustaría eh, que en los centros de secundaria, o en concreto en el mío, es, fuéramos capaces de llevar a cabo eh, proyectos interdisciplinares. Es decir, que eh, agruparan más de una materia y fuesen algo más mm, cooperativo, colaborativo entre profesores y profesores y alumnos. Uh -huh. eh, os quería preguntar cómo, cómo influye... Eh, el proyecto en los cambios metodológicos, ¿en qué sentido afecta y cambia el proceso de, de enseñanza-aprendizaje? Si habéis tenido ya evidencias de, de estos cambios, en vuestro caso, Mario. Pues, a ver, al final eh, los, eh, implementar este tipo de cosas es, es, es un todo, ¿no? Eh, Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros, cuando tienes la administración que está a favor de este tipo de cambios y transformaciones digitales, eh, también ayuda mucho. Nosotros, por ejemplo, aquí en La Rioja tenemos un proyecto que se llama Zatik, en el que se está dotando de tabletas a, en primaria, por lo menos, en quinto y sexto. Luego en secundaria eh, son también en la ESO, en la parte obligatoria. Se está haciendo una... Eh, potenciando sobre todo las, las infraestructuras, hay un se está cableando y poniendo wifis fi muy rápidas de, en todos los centros, entonces, eh, pues eso, pues ves que, que, el, que la metodología pues hay que cambiarla. Entonces, una vez que tienes la infraestructura parece que no, que hay como un pequeño empujoncito en el que te dice, bueno, tienes todo, lo tienes eh, el momento que, que tienes que lanzar y tienes que lanzarte, entonces, eh, hay cambios metodológicos, pues, por supuesto. Además, eh, intentas meter las tabletas, intentas meter un poco esa tecnología en la clase y hay que cambiar muchas cosas el día a día. Por ejemplo, la organización de la estructura de la clase, las distribuciones de tareas, eh, eh, porque bueno, al final nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma que hemos decidido en, desde el centro eh, implementar la... Eh, Classroom, vamos, eh, lo que es eh, Google, hemos, hemos, hemos apostado por Google en eh, nuestro centro, otros centros han apostado por Microsoft con Teams y entonces pues eh, ese, esa manera pues mandar tareas en vez de en papel, mandarlas en, en digital pues ya también requiere pues otro tipo de tareas, otro tipo de acciones por parte de, del docente. ¿Que es más atractivo? Por supuesto. ¿Que los chavales les dices que vamos a sacar la tableta y vamos a hacer estas cositas? Por supuesto que los profesores tienen que cambiar a veces mucho el chip, porque al final hay que, que tener el libro y tableta también. Y, y, y por ese lado también hay que tener un equilibrio. Yo creo que no es tan la panacea que todo lo digital va a ser guay y lo, lo de papel ya no gusta, y al revés, que tampoco hay que quedarse en el papel porque ahora estamos en un mundo, en una sociedad que, como dice eh, Félix, ha habido muchos cambios y, y es necesario pues eso mantener ese equilibrio, pero hay, que, hay, hay muchos cambios metodológicos que, que, han, que se han implementado, que están ahora. Eh, disculpad que os interrumpa, porque me comenta Inma que, que tenemos unas preguntas eh, a través del chat. Muchas gracias, Estela. Eh, está generando mucho interés vuestras intervenciones y tenemos varias preguntas, pero en estos momentos os traslado una eh, que quizá Félix o Mario nos podáis responder. y Tiene que ver con la inversión de tiempo eh, que conlleva la aplicación de la herramienta Selfie para determinar eh, la situación del, del mismo del centro y obtener eh, resultados sobre, sobre dicha cuestión. Pues igual Muchas contesto gracias. yo. Pues... <risa> Pues contesto yo luego, ¿no? ya que estoy, ya que he estado en lo del curso, pues eh, técnicamente la herramienta requiere de un tiempo mínimo para, para llevarla a cabo. O sea, eh, una vez que empiezas a desarrollar eh, la planificación, tienes que hacerlo como mínimo una semana y te da como máximo tres. Pero eso es la, la teoría, digamos, que lo que es técnicamente la, la herramienta. Eh, ponerla a funcionar pues es abrir un, una cuenta dentro de, de Selfie, de la página que tiene la Comisión Europea en la que se, en la que se ha desarrollado esta herramienta. No se tarda diez minutos porque es, al final es, es dar de alta a tu cole, es decir, quién es el coordinador sí que eh, por colegio solo sale, digamos que por usuario de colegio solo sale una persona, entonces el que sea tiene que ser alguien del centro, porque al año siguiente, si pones otra vez, que es el CEIPO obispo Blanco, por ejemplo, en mi caso, ya va a decir que está como cogido. Entonces, eh, sería, es como un es único. Tendrías que cambiar de nombre al colegio, entonces ya no queda, no es, no es lo más correcto. Entonces, eso por un lado. Luego, eh, planificación se planifica en un ratito, no cuesta nada. Sí que si quieres meter preguntas, eh, hay una serie de preguntas que son obligatorias, otras son opcionales y otras son libres, o sea, que las puedes crear tú. Si vas al mínimo, que ya es suficiente, además que ya incluso toca, este año ha tocado la brecha digital, si vas a las preguntas que desarrolla Selfie como tal, no tienes ningún problema, las eh, te dan el enlace, se lo pasas a los profesores y ya está a los profesores, alumnos y al equipo directivo. Si quieres meter opcionales, pues hay que ir pregunta a pregunta. Son en cada área igual hay una, dos, tres, incluso hasta cuatro preguntas que te dan opcionales, que yo creo que es un poco para que, que amplíes un poco ese estudio de centro. Y luego, si tienes una casuística muy determinada en tu centro, que quieres hablar de los móviles o quieres hablar de, de algo que es muy, muy concreto, lo que puedes hacer en ese momento es hacer unas que son eh, las que son personales, ¿no? entonces ahí lo abres. Una vez que tienes eso, lanzas las, las, la, los enlaces a los profesores. Ahí ya cada, cada centro tiene que pensar si lo quiere hacer juntos, si prefiere hacerlo por lo típico por WhatsApp y que cada profesor lo haga, es multiplataforma, no hay problema. Y luego ya viene el estudio. El estudio ya no es eh, de la noche a la mañana. Yo creo que un estudio de los resultados selfie son muy potentes, son muchos datos. Eh, y, y ahí ya sí que, pues bueno, en principio, que menos que un par de semanitas para, para llegar a, a crear un poco el inicio de qué vamos a hacer con esos resultados. Luego, yo creo que nunca acaba, porque son tres veces, eh, en las pruebas de selfie se pueden pasar hasta tres veces al año. Una a principio del de, primer trimestre, tienes todo el primer trimestre, Luego tienes otra, digamos, que hasta Semana Santa, que es marzo, abril. Y luego tienes otra para final de, de curso. Normalmente, por ejemplo, en nuestro centro lo hacemos dos veces. Lo hacemos al principio y al final, pues un poco como para ver dónde estamos y cómo hemos acabado. Y al final es un continuo. O sea, que es que es como, como decía Marta, dices que esto hay que meterlo en los proyectos educativos de centro porque al final es una evaluación, pero también es una manera de, de trabajar. O sea, es mirar lo que estás haciendo y de dónde partes cada curso y hacia dónde partes, hacia dónde ¿Hasta dónde has llegado? No sé si he contestado, si no... Yo creo <risa> Esperemos que, que al espectador, la espectadora que, que ha hecho la pregunta le haya servido. Feliz, además, quería comentarnos también algo sobre selfie, ¿verdad? Sí, muy breve, muy breve. En pocas palabras y eh, pocas herramientas conozco yo eh, para la organización de un centro escolar que sean tan rentables en términos de esfuerzo y de resultados como esta. Se invierte un tiempo que, como dice Mario, no es mucho, no es un gran esfuerzo, pero te da unos resultados tan exhaustivos, tan precisos y tan útiles a la hora de diseñar las prioridades, de elegir las prioridades y de marcar el camino, que realmente merece la pena y merece la pena pasarla más de una vez. Al centro, si no cada trimestre, porque podremos agotar a, la, a los participantes, pues no sé, una vez al año, cada dos años, para irse, no sé, pasando un chequeo. Es muy buena, la recomiendo. Perfecto. Eh, Irma, ¿quieres lanzar alguna pregunta más ahora o seguimos con la pregunta que llevábamos? Eh, antes de estar, porque estábamos hablando sobre, sobre los cambios metodológicos y cómo, cómo ha influido, cómo ha afectado el plan digital del centro en, en vuestros casos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eh, Félix, eh, vosotros eh, habéis, nos contabas que habéis ofrecido formación a las familias y... ¿Qué, ¿Qué temas habéis detectado que necesitaban mayor apoyo? Con nuestros alumnos de secundaria, eh, los temas más preocupantes, para, tanto para padres como para nosotros, y hacerlo en colaboración con ellos, son, es el asunto de la ciberseguridad. Este es un tema, digamos, eh, transversal, que todos los profesores tenemos... Queremos tratar con los alumnos en nuestras propias clases, eh, en nuestros proyectos, eh, siempre incluimos algún apartado y también lo intentamos tratar en tutoría, aparte de actividades complementarias y extraescolares que van relacionadas con este tema. A los padres les ofrecemos, en cuanto a ciberseguridad y también de uso responsable de los dispositivos, pues lo que podemos ofrecerles en estos momentos, que son eh, decálogos, guías y a través de nuestra web, de nuestras revista del instituto. En fin, esos son los dos temas en los que estamos trabajando ahora mismo con la, en la formación con las familias. Y bueno, quería, quería también preguntarte eh, qué problemas han podido surgir o qué motivos de discrepancias... ¿Han podido surgir también con, con el tema del, del plan digital de, del centro? Pues como en, en todas las cosas de la vida no hay nada perfecto y esto pues también ha podido eh, en algún caso no desarrollarse del todo bien. Tanto lo que nosotros hemos notado es que tanto familias como los propios alumnos y los mismos profesores, tenemos que seguir trabajando en definir unas dinámicas de funcionamiento claras, eh, tanto dentro de la clase como fuera de la clase, especialmente fuera de la clase. Eh, y me refiero a respetar el derecho a la desconexión eh, del que todo tenemos, todos tenemos derecho a disfrutar, padres, alumnos y profesores. Algunas veces los profesores... Eh, Asignamos tareas a través de Classroom, o a través de aulas virtuales o Meet o Teams eh, a horas poco convenientes. Mandamos material, tareas y o con poco tiempo para que los alumnos las puedan realizar. Y los profesores, por otra parte, recibimos, estamos todo el día recibiendo mensajes, notificaciones, ...que pueden llegar a saturar nuestra capacidad de, de, de trabajar fuera de lo que es nuestro, digamos, horario laboral. Pienso que estas prácticas tenemos que regularlas de algún modo. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a un tiempo de descanso... ...y para que no provoquen la saturación, tanto por parte de los alumnos como por parte de los profesores. Si llegamos a saturarnos... Eh, lo más posible es que estas esta buenas prácticas de, de, de docencia telemática y de uso de las nuevas tecnologías, por decirlo de algún modo bastante gráfico, lleguemos a cogerle manía. Y eso no sería nada bueno. No, Pues la verdad es que no. Eh, Marta. Quería, quería hablar contigo sobre estrategias de formación. ¿Qué estrategias de formación se están llevando a cabo desde el INTEF? Bueno, pues son varias estrategias de formación, han salido por aquí varios temas. Eh, referidas al, al, en concreto a, al desarrollo de planes digitales de centro, como ya habéis eh, mencionado, tenemos eh, formación abierta, es decir, que, que está abierta a cualquier usuario, a cualquier miembro de la comunidad educativa, no tiene por qué ser solo docentes. Y, eh, bueno, pues tenemos en concreto un curso masivo abierto en línea, un MOOC, el MOOC Diseña el plan digital de tu centro, que, que lo habéis comentado antes, Félix lo, lo cursó, eh, Mario, hemos contado con él ya en, en varias ediciones como, como dinamizador, porque los cursos masivos abiertos no son cursos en línea tutorizados, Sino que hay un dinamizador que bueno, hace un poco de, de acompañamiento, resuelve algunas dudas en, en un espacio de ayuda que, que tenemos, pero eh, bueno, pues se, lo, eh, se consultan los materiales, se hacen las tareas, las evaluaciones entre pares. Se, es un poco eso lo que se premia y como es una formación masiva pues no hay ese acompañamiento de tutorización aunque el magnífico Mario pues hace una labor aunque está el de, de dinamizador allí frente a, a todos los participantes pero hace un seguimiento estupendo entonces tenemos este MOOC que, que solemos ofertar en el primer trimestre eh, del año este, de, de, perdón, en el primer trimestre del curso escolar no del año natural, ¿vale? en el primer trimestre del curso escolar, para que los centros bueno, pues se inicien en, en hacer este, este, este proyecto, este autodiagnóstico y se marquen algunas, algunos objetivos y algunas acciones a desarrollar a, a lo largo del curso. Tenemos de manera complementaria en formato SPUC, eh, es el, lo mismo que el MOOC, pero no tiene fecha de, de realización ni de finalización, lo puedes hacer a tu, a tu propio ritmo si bien este, este tiene el, el, los mismos contenidos que el MOOC en, en abierto, pero están en inglés. Como la herramienta es de la Comisión Europea y hay muchos países que la utilicen y la siguen, pues lo tenemos, eh, como decimos que es formación abierta a cualquier usuario de cualquier país y de cualquier lengua, lo tenemos eh, en ese formato en, en, en lengua inglesa, el SPUC. Y también referido a algunos aspectos que han salido eh, y que, por ejemplo, ha comentado Félix eh, en el tema de formación de, de familias, también, bueno, pues... Eh, también derivada un poco de la situación generada por, por, la, pan, por la pandemia y para dar continuidad al, al proceso educativo de manera remota, pues eh, también nos hemos dado cuenta todos de que eh, necesaria el desarrollo digital del alumnado de los docentes y también de las familias en ese acompañamiento, seguimiento que tienen que hacer por un lado pues cuando el toque del proceso educativo y también bueno, pues de esta navegación segura, utilización de dispositivos, de entornos digitales que comentaba Félix, que preocupa sobremanera eh, tanto a los docentes como a las familias eh, en este bueno, pues, nuevo formato digital en el que tanto muchos docentes como padres no, no nos hemos formado como ciudadanos digitales, pero tenemos la responsabilidad de acompañar a, a, a los menores en este desarrollo de ciudadanía digital. Eh, con independencia, que eso siempre lo quiero decir, que los menores tengan mayor rapidez en controlar una herramienta, eso es independiente, pero el ejercicio de una ciudadanía responsable, segura, etcétera, en eso sí que los adultos eh, como eh, y los formadores tenemos mucho que decir, con independencia de que ellos, en 15 minutos, manejen una herramienta digital, la que sea, y nosotros a lo mejor pues tardemos dos horas en hacernos con ella. ¿no? Es, eso es una cosa independiente. Pero sí, bueno, pues navegar en el mundo, en el mundo digital, igual que eh, yo siempre digo que igual que al cruzar la calle nunca dejamos a un niño que circule solo, eh, sin unas mínimas normas de seguridad o, o dándoles la mano y acompañándoles, pues en el mundo digital lo mismo, no les podemos eh, abrir o a circular o a navegar en el mundo digital sin unas pautas, sin un acompañamiento, bien de los docentes, bien de las familias, cada uno en su ámbito de actuación. Y en este sentido, pues también tenemos un, un NUC, que es un nanocurso un poquito más pequeñito, eh, que dura, bueno, pues nueve días, eh, más o menos con tres horas de dedicación que se llama Menores Seguros en Red. Lo hacemos el INTEF en, en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos y con, y, y, con el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Es un curso, como te decía, abierto a toda la comunidad educativa, dirigido a familias, dirigido a, a docentes, a educadores, eh, dirigido pues, pues a esto que comentabais, a, a bueno, pues orientar un poquito a los menores en, el, en, el, en la red eh, para bueno, pues salvaguardar la privacidad, eh, el bienestar individual eh, y, y bueno, pues con muchas guías, eh, decálogos, información relativa a esto de manera muy sencillita. Y, y, y bueno, pues ahí tenemos este este NUC. De manera complementaria, he visto que ya también por el chat lo habéis compartido, desde el INTEF también está la página de Aseguratic, eh, dirigida precisamente a todos estos temas de seguridad, ciberseguridad, con apartados para familias, para alumnos, para docentes, con, eh, pues como por ejemplo ha comentado Félix, que ellos trabajan con decálogos, con infografías sencillas, visuales, para compartir pues en la revista del instituto, en la web, pues ahí tenéis, material abundante para trabajar desde los centros, para compartir desde vuestras web actividades para hacer con los alumnos, escuelas de padres, en fin, tenéis ahí un repertorio muy amplio que tenéis a vuestra disposición, además, de, del ámbito formativo en las distintas eh, modalidades eh, dirigido a desarrollar la competencia digital de alumnos, la competencia digital de centros, la competencia digital de docentes y la competencia digital de familias. Perfecto. Eh, Mario, ¿cómo responden los docentes en los proyectos de formación en los que estás implicado? Pues, eh, concretamente si hablamos de este, del MOOC que tiene el INTEF, como dice Marta, al final son, son cursos que son masivos, que, que como dinamizadores del, CEN, del curso no, no evaluamos, simplemente acompañamos, ayudamos un poquito a la gente que igual tiene más dificultades, pues tiramos un poquito siempre de de estadística, eh, por poner números eh, con el nombre como tal lleva dos ediciones en plan digital de centro, lleva dos cursos como tal, eh, llamándose así, y supera las mil inscripciones, mil ciento y pico esta segunda vez, o sea que eh, la gente tiene ganas, tiene necesidad y quiere hacerlo. Eh, el curso en sí, pues bueno eh, pues es, es un curso intenso, o sea que es que lo requiere, realmente son cursos. El curso, por ejemplo, este de Plan Digital se necesita, eh, se desarrolla creo que en cinco semanas, bueno, creo no, son cinco semanas, y, y bueno, pues eh, la gente pues, va, va avanzando. Sí que es cierto que hay, hay personas, eh, docentes, bueno, como, como está abierto a todo el mundo, pero bueno, casi siempre son docentes. Eh, algunos se quedan en el camino, pero lo bueno que tienen estos cursos que están abiertos siempre. O sea, que aunque eh, el curso sea de cinco semanas, en eh, INTEF te dejan tenerlo dentro de tu perfil, el curso siempre, o sea, tú puedes acceder siempre a, esas, a esa documentación. Y yo creo que eso es un acierto, porque al final mucha gente eh, no le da tiempo, porque, obviamente, estamos ahora los colegios a mil cosas, estamos con frentes abiertos a diario, y tener la posibilidad de apuntarte al curso, que igual en ese momento no lo vas a hacer, pero sí que te vas a quedar con la documentación. Es una documentación que está revisada por, por los, el JRC, que es, eh, está, es el que ha creado Selfie con la Comisión Europea. Entonces, al final, eh, eh, los datos, la, la información la tienes ahí. Y luego otra cosa que es bastante interesante que, que veo es que eh, INTEF también cede estos cursos a las comunidades. Entonces, igual también es bueno porque a veces hay comunidades autónomas que necesitan, pues eso, pues hacerlo un poco más específico para su gente, incluso en cuál más tiempo. Aquí en La Rioja, es, lo estamos actualmente estamos haciendo el, curso, el mismo curso, pero para, para docentes riojanos, los que están inscritos en el proyecto de Avanza que os comentaba antes, y, y las respuestas, pues es que es lo mismo. O sea, eh, eh, en, en nuestra comunidad, el 100% de los que están presentados pues están siguiendo, se les ha dado un poquito más de tiempo y, y siempre hay mucho interés. Yo creo que, que la gente lo necesita, quiere y sobre todo porque a veces eh, hablamos de... Cuando hablábamos de Plan TIC en su momento o cuando hablas de Plan Digital, a veces no sabes de qué estás hablando y, y muchas veces pues es necesario que haya un guión y ese guión eh, lo ofrece INTEF perfectamente con este curso y te vale, pues para, para aprender para, y para conocer. Entonces, bueno, yo creo que, que los, las, la gente, los docentes en los colegios y estos proyectos lo acogen muy bien. Y Además, yo voy a decir que también estoy en el otro lado. y es que soy muy fan de los cursos de de Intef, Si es que yo tengo más insignias ya que soy como un todas aquí. Y luego iba a decir a Marta que se la, se la ha escapado, que yo soy muy fan, muy fan de, de las edupills que es todavía eh, una micro Microformación. No sé si lo quiere contar Marta, pero me parecen súper interesantes y a veces no se conocen y yo creo que, que es, a mí me gustan mucho. Vamos, estamos ahí en Twitter todo el día a ver quién tiene más y hablan mucho de esto, ¿eh? de, de, la, de la seguridad. Sí, es cierto, tenemos varias píldoras autoformativas para dispositivo móvil, es una app. Eh, que tienes píldoras de autoformación de entre 3 y 7 minutos para eh, bueno, pues consultar en el metro, en el tren donde te pille, muy cortitas pero temáticas de aspectos por ejemplo de, bueno, de toda la competencia digital pero sí que hay un amplio abanico de, de ciberseguridad y de aspectos de seguridad eh, cortitos, sencillos, directos y muy útiles eh, para docentes, para, como decíamos, para familias y para alumnos que les gusta mucho el formato móvil, eh, es rápido y, bueno, pues también son, eh, bueno, pues algo que se puede utilizar en, eh, en el centro también a nivel didáctico. Perfecto. Yo es que también soy muy fan de los cursos, sobre todo los cursos en abierto, porque... Eh, los haces a tu ritmo sin andar pendiente de ay, que me queda este trabajo por entregar y demás, y por lo menos tienes ahí la, la información, la documentación y, y, y te formas eh, adaptándolo a tus necesidades. Eh, se nos va el tiempo y me quedan todavía preguntas por lanzaros: ¿qué planes de futuro y qué perspectiva a medio y largo plazo tenemos aquí? Vemos con el con el plan digital, Mario, rápidamente. Pues te voy a decir que planes de presente, porque con esto de la pandemia estamos un poco, como hablábamos el otro día, Félix y yo, y era como hay que torear según vienen dadas. Pero nosotros, en nuestro colegio, un poco por eh, lanzar un plan de futuro, muy, muy futuro, o sea, cuando tengamos muy bien implementado el plan digital, nos gustaría unir planes digitales con los centros de secundaria. Creo que los centros de primaria muchas veces planteamos un plan digital al que nuestros chicos sepan, sepan, pero a veces eh, tenía que ser genial, vamos, a mí mi idea ya es un poco más allá, que un día nos sentemos en instituto, el instituto de referencia, por ejemplo, nuestro, que sabemos que el 95 o 99% de la población de los niños de nuestro colegio van a ir a ese instituto, decir, eh, ¿qué queréis? O sea, ¿cómo vais a partir? Preferís partir, o sea, que, que, que tengan los chavales ese mínimo de decir, para que vosotros no partáis de cero, ¿qué necesitáis? Y ellos que nos digan, oye, pues nos gustaría que vosotros tengáis algo eh, que, que hacer, pues eso, pues en plataformas de comunicación o herramientas. Eh, yo creo que sería, el, a mí me gustaría que ese paso algún día llegase y, y esa sería mi perspectiva de muy largo plazo. Félix, ¿eh? eh, venga, eh, mensaje expresa y con los planes de, de corto, medio o largo plazo que vemos. Pues no puedo estar más de acuerdo que con lo que ha dicho Mario, además de coordinar el tránsito entre primaria y secundaria, en áreas instrumentales, tenemos que eh, hacerlo en unas destrezas mínimas TIC. Eh, por decirlo de alguna manera, eh, las TIC son áreas instrumentales y tenemos que poner uno de acuerdo en ellas. Marta. Pues coincido también totalmente con Félix, con, el, eh, con la propuesta del análisis de Mario de la necesidad de esa coherencia y coordinación entre diferentes etapas, eh, también eh, lo que ha comentado Félix de la propia eh, nueva instrumental eh, que es eh, las, las TIC, bueno yo las TIC siempre me parece muy limitado, las tecnologías educativas o las tecnologías para el aprendizaje, como nueva instrumental que tiene que tener presencia y, nada, pues seguir avanzando en el acompañamiento, por lo menos desde el INTEF, en estos procesos formativos, en recursos, para, para orientar, guiar un poquito a los centros en, en convertirse en organizaciones digitalmente competentes que aprenden, que evolucionan y que trabajan digitalmente. Pues vamos a ir acabando la charla. Eh, no sin agradeceros vuestras reflexiones, que la verdad han resultado muy interesantes para todos los que hemos tenido la suerte de, de escucharos en directo y a los que eh, nos van a ver eh, a través del vídeo que queda alojado en el canal del INTE, pues espero que también les parezca eh, amenas. Eh, sin más, eh, os emplazamos a las siguientes seducharlas. Un saludo y, bueno, disfrutar la tarde. Venga, hasta la siguiente Charla. Adiós. Muchas gracias por, por venir a, a todos. ¿eh?